Socializar y colaborar en entornos digitales enriquece la tarea académica, proyecta el trabajo de clase, facilita la conformación de grupos de colaboración y favorece la enseñanza y el aprendizaje distribuido. Para poder socializar en un entorno digital se requieren distintas habilidades para el respeto, la salvaguarda de la información y la difusión de resultados a través de textos, imágenes o videos de impacto social. Una de las plataformas de redes sociales más populares del ciberespacio es Facebook. Un gran número de profesores, estudiantes y padres de familia tienen una cuenta en esa red, por lo que la información fluye rápida y ampliamente. El uso más frecuente de Facebook es el esparcimiento. En la escuela debemos educar para su uso y profesores y estudiantes pueden darle una intención de información académica o de colaboración. Un docente puede segmentar el acceso a su cuenta y decidir el tipo de información que será de acceso público, privado o restringido para una comunidad académica. De igual forma, podrá crear grupos de trabajo con sus estudiantes, sean sus amigos de Facebook o no.